¡Hola a todos! Aquí estamos en Ávila, estamos celebrando nuestro aniversario de 10 años, Cintia. 10 años casados. 10 años. Joder. Ha volado. Ha volado el tiempo. Y estamos en la plaza eh, Santa Teresa. Vamos a ver la plaza un poco. Aquí tenemos una catedral, Sí, una catedral con un poco de bridge block ahí en la esquina. Qué bonita la catedral, y luego aquí un... la muralla, supongo. Qué bien. Creemos que esta es la entrada al casco antiguo, al casco viejo. Y Cintia cree que esta muralla es del siglo XVI, ¿no? O con mucho viento. Donde vamos a ver. ¿Habrá información? Sin duda. ¿Qué dice Cintia? El Rey Don Felipe. Don Felipe. Felipe, mm, don Felipe en el... Segundo. Segundo. Un, ¿Sabe un poco el espacio entre palabras? No sé qué. Ah, mira. Eh, 1596. Es la información que queríamos saber, ¿verdad? Mira un, una iglesia otra. Me gusta esa palabra desgustación. Suena. De gust degustación, degustación. No Es que <ríe> por eso suena tan, tan mal degustación. De Un pedazo de puerta. Yo estaba escuchando, el pecho es una puerta. Una puerta, la verdad. Pero no mira lo del chili que busca el chili que está al lado. Sí. ¿Y puertas así? ¿Para, ¿Para quién es, Cintia? Mira, es un hotel aquí. De dos, dos estrellas, Cintia. Pero es difícil encontrar el parking, eh. Claro, sí. sí es el problema aquí, en el centro. Claro. No Luego, huesos de santo. Mermelada de café, mermelada de café. De vino tinto. Hola, joder, oye, podemos comprar, eh. Mermelada no, de tomate, no me regalo, eh. De cebolla. Uh. ¿No te gustan? No. Sí. Mira, de almendras también. Sí, de almendras, Eso está riquísimo. ¿Cómo se llama? ¿Maz, eh, mazapán, ¿no? Mazapán. No, ma eh, no, no, ¿qué es mazapán? No, eso son yemas. No, pero eso es. Eso es Mira, turrón. Dios, mazapán y yemas. Eso tiene que ser cicli de cocinar. Oh, qué rosquillas, están más ricas esas rosquillas. Uh -huh. Panela. Eh... Mermelada de Kiwi, no sé si he visto yo antes tampoco. Café en grano. Ah, mira. Oh, naranja amarga, esa que ponía en uh. Spanish, eh, de Andalucía, ¿te acuerdas que nos sí. no, no lo puso una vez tu, tu tío? Sí. Ah. más de Ávila, son de Ávila, eh, esos, ¿no? Están eh, lo rápido, eh. Texas. Oh mira, borrachos oh, Tienes que llevar los ¿no? borrachos para todos Joder, esos tienen una pinta Pero no se... no se llaman borrachos Aquí no, aquí se llaman sabarinas Pero Sabarín. allí se llaman borrachos uh, oh, Roscas, buah No me gusta. Me falta poner pops ahí arriba de, ¿coco? Po. Sí, mañana vemos. el... Está abierto todavía, ah, pero oh. sí. hay una pescadería cerca sí, sí, India. O esto, no. No no no es de allí de allí India. Venden pescado seguro. Bueno, son las. ¿Qué hora es? De, ¿Ya? A ver. ¿Las 8? No, son 7? las 7 eh, menos cuarto. ¿7 menos cuarto? ¿no? Sí. Hemos no, puesto. ¿verdad? Hemos puesto, hemos pasado una, una hora buscando una hervidora de agua. ¿Una hora? No, gordon. Hemos pasado 20 una minutos. Hora, eh, una hora más o menos. Eh, ¿Por qué? Porque en el hotel no hay hervidora. Y hemos, habíamos planeado. Tomarnos un café, nada más llegar, yo no, un, un agua con miel, pero un café. Y no había. Y es una un, un hotel de cuatro estrellas. cuatro estrellas. Pero la madre de sí, Cintia dice que bueno. aquí en España no es común tener eso en la habitación. Yo juraría que hemos tenido hervidoras, ¿eh? En, algún hotel, en ¿O no? no ¿O sé. no? En, en Barcelona a lo mejor. Pero, sí, pero, pero es el, el, el turismo ah. de la gente, los guiris, ¿no? Los okay, sí, sí. Guiris, de verdad Pero aquí en Ávila, los guiris no vienen a Ávila Yo, solamente yo <risa> Es verdad que no he visto muchos extranjeros, ¿eh? No, no, no, no. no y, y en... Es como el turismo Ahora, y en nacional, hay. ¿no? Sí, y no, en... como en Toledo también A ver... 180 eh, 86 Se pone Toledo, ¿sabes? 2, 218 Acero que no, de no es muy caro no es muy bonito pero te la venden así o te la venden con la con la funda o con el... Supongo que tú no vas a andar por la calle así, ¿no? de ¡Ey! ahora sí, no, esta es la esta es la es un catedral cindia, ¿eh? me Sí. No. Sí. Dormido, ¿no? Menos sí, ese. Sí. Me gustaría tenerlo para mirarlo y dormirme yo. ¿sabes? Mira. Después. Esta sí, es la, la catedral, Cindia. Mira, esa mujer parece que está en una cárcel, arriba, arriba, ¿no? ¿Eh? la bata roja. parece que está como en una cárcel, fumando. Vale, <risa> fumando. Ah, Sí, muy grande. Sí. Ajá. ¿Cómo se llamaba Apóstol ¿no? ¿no? Eh. Tenían eh, nombres varios, Cindia. Sí, claro, doce <risa> Matthew Luke y <and> John. <risa> eh, y Jesucristo allí en medio, ¿no? Supongo, con los ángeles. Y luego Dios arriba. ¿Te imaginas todo el trabajo, es? Este? Sí, mucho trabajo. Mira, ha, ha perdido, han perdido mucha forma, ¿no? Sí, Pero han supongo a... que. Han... Y manos, han perdido muchas manos, manos en ese lado. ¿Pero crees que las han cortado a propósito? ¿Sabes, cuando... A veces sí, ah, sí. Cuando vienen las, los ejércitos de, de otros países y eso. ¿Sale? Para joder. Ah, la, la, la, la. Oh, martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 7. Domingos y festivos. Ah, pues podemos venir mañana si quieres. Mañana sábado. Claro, ¿Martes a sábado? Sí. Y de diez a dos, y de... ah. Hay mucho, sí, hay, hay muchas piedra, piedras así en, en Ávila, ¿verdad? ¿Son sí, son yemas? son cajas. Como un árbol. Bueno, ahora vamos para casa, ¿no? Oh, para pa el hotel. Para el hotel ah. con la hervidora y las tazas. Y vamos a ver la última... Hay un montón de... Ya, estamos a punto de ver la muralla de Ávila. Nos ha costado 10 euros. Sí, no pasa nada. No, que no pasa nada, ¿no? Pero espero que sea algo, algo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy bonito un museo súper bonito de, ah, sí. de restos y antiguos. Sí. Ah. Tienes la cuerda. Sí. <ríe> oh, carmen más grande. De Los escalones. <ríe> es como eh, York. Cintia. Eh, en York también puedes andar por eh, la muralla qué guay vamos a subir En lo alto, las pistas ahora okay. obviamente son muy diferentes a las pistas en el siglo XVI. Sí, de vez en cuando tenemos una lisa. Ah, a ver, era un restaurante, ¿no? Ahí abajo, mira, eso. mira cómo van, mira ese. <risa> si te atreves, el tamaño de ese árbol tiene el grosor. que 200 años, 300 años, no sé. esta parte menos cuidada. ¿Pero esto que está? ¿Aquí dejan restos de esto? Es, un, es un almacén de la construcción, ¿no? No te preocupes, no, no pasa nada, no pasa nada. Hay que sacarse fotos. ¿no? <risa> ¿Qué fruta es? No, no. ¿Es una fruta? Supongo que sí. No sé qué es. El muerto. El huerto del Ah, oh, el huerto. No, no, no. Yo leí el muerto. Yo, uf. Tú estás hoy un poco en <risa> por las gafas, India. India. Sí. Eh, ¿Has notado que hay una cantidad de piedras de aquí en Ávila? No. <risa> de con todas las formas. ¿Por qué hay tan, tan, tanta piedra? La verdad es que hemos visto unas pedazos de rocas, ¿Aquí sí? sí en el campo, siendo, pero, sí. pero enormes. Pero, pero enormes. bastante como plonks, ¿no? Como en, en medio... Luego sacas una foto, ¿vale, ¿verdad? Sí. Sí. A ver si, bueno, sí. O oh, yo saco un vídeo. Y... Ah. Pero sí, qué risa, Gordon. Sí. Hemos estado en un museo que es donde guardan... Eh, como las reliquias y cosas de estas antes de que estén en, en, en, en un museo, o sea, como, de, como de exposición no, pero y había, claro, había un montón de piedras y al salir ahora de de la, de la muralla había otro museo, les hago, otro museo <risa> digo de qué será ahí, Gordon? de más piedras <risa> Ay Dios. Es que todos los museos aquí en Ávila son museos de piedras. Museos de piedras. Sí, pero muy bonito, ¿eh? muy bonito. Pero un montón de piedras. Es que no sabían qué hacer con tanta piedra. Vamos a crear unos museos. Claro, hay que, hay que explotar sí. tus recursos, ¿no? Pero no, eh, no cobraron. En el primero. No no no. no, no, no. Entramos. Y me gustó. Sí, y fue muy interesante. Muy interesante. Hay más cosas, ¿eh? no solamente piedras, había más cosas. Pero mira esa puerta. Mira esa puerta. Esa es una puerta.